Exención, para que me quede tranquilo, pero prefiero, no sé, en cada momento. Bueno, lo que sí que yo diría, por eso tiene que estar un protocolo de actuación en el centro, diciendo quién, bueno, primero, cuáles son los susceptibles en los casos de alergia, si el padre no lo ha dicho, será pues responsable el padre, pero si el padre lo ha dicho, lo ha dejado escrito, ...ha puesto la documentación y ha dicho ante tal caso um, poder administrarse tal o tal pastilla... ...bueno, el, padre no, el médico, el que le corresponda, lo ha dejado pautado, pues efectivamente puedes hacerlo... ...pero tenemos que tener muy claro y ensayado, porque muchas veces también se tienen los protocolos... ...pero no se ensayan, como el de evacuación de centro, sí hay que hacer una evacuación de centro... ...eso sí a lo mejor se, se ensaya más porque es un poco más folclore y tal pero ensayar hacer un protocolo de un accidente. Es decir, en estos casos de alergia tiene que haber alguien que sea responsable y en algunos casos estos responsables pueden estar deslocalizados porque el chico puede estar en varios sitios y puede ser una alergia importante. Entonces efectivamente todo en cada uno de estos sitios debe de haber. Hay casos de estos en que tienen que tener esta medicación en varios sitios. El problema viene cuando la medicación en algunos casos mmm, piden que esté refrigerada, entonces ya sí que se monta un follo, Porque, bueno, a lo mejor puede haber una nevera en el centro, pero no una nevera en muchos lugares del centro. Y por supuesto que lo tiene que facilitar, lógicamente, la persona que lo da. Luego, los primeros consejos, lo ya he dicho, los más elementales, no pasar. Y luego, discriminar. ¿Y cómo lo discrimino? Hombre, ya con dos dedos de frente. En principio, si es grave o leve. Si es grave, para mí. Me empieza con hemorragias graves, pérdida de conocimiento, fracturas más o menos importantes. Entonces, sí que requiere, digamos, el de. Es decir, tampoco vayamos a llamar al 112 por un corte una herida de un niño que no tiene ningún, ningún otro indicador. Otra, si ese niño tiene. Pues lo hay, y lo sabéis que lo hay, por ejemplo, ese portador de. Eh, del VHS, pues entonces sí que ya la cosa es, pero eso lo sabrán el director y lo sabrán las personas que sean y tienen obligación de saberlo los trabajadores, porque claro si lo tocan o no lo tratan pues tiene que tener unas medidas más correctas, entonces determinar si es grave o pues leve y por supuesto para mi opinión si pierde la conciencia, si tiene una hemorragia y demás, pues efectivamente hay que llamar lo primero si es grave es llamar al 112 y seguir las pautas después y tiene que saberse muy claramente quién lo llama tiene que haber un protocolo en el centro que ante un accidente quién hay y si no está Pepito está Juanito pero en una escala y tiene que haber un acceso de alguien y de que se sepa dónde está padre, de los no graves el lo primero al 1 o 2 padre, y luego al padre, padre para ver qué pautas dan y si no dan tienes que seguir tú la relación al médico y por supuesto en este protocolo que también lo comento lo que sí que es muy importante es el seguimiento de las acciones que hay la mayor parte de las reclamaciones nos vienen por un hecho muy importante que se ha atendido al niño se lo ha llevado al centro pero luego no está previsto en el protocolo quién llama esa tarde o esa noche al centro digo, a los padres para interesarse del chico es decir, incluso asumir responsabilidades verbales escrito nada eh, lo siento pedir disculpas aunque no las sea pero pedir una serie de disculpas me parece que es enormemente importante el, el no seguimiento el, el no el trato personalizado mire a ver cómo está el niño o cómo está cómo, después de que le han dado el alta ese seguimiento lo debemos de tener institucionalizado y metido en el protocolo me imagino que lo tendréis y si no pues ponerlo Recordad luego lo de la seguridad social o seguro escolar, porque en unos casos atiende el seguro escolar, el seguro escolar te manda a los centros del seguro escolar salvo urgencias vitales, que luego también podemos tener un problema. ¿eh? Pero bueno, dependiendo de la edad, si es hasta los 14 años, en principio la seguridad social, pero a partir de los 14 años es el seguro escolar en los centros públicos. Bueno, aquí esto reiterado lo de los mismos servicios: quién llama, quién informa a los padres, quién tiene el teléfono y quién hace el seguimiento del hecho. Esto a mí es lo que me parece importante. Y luego la segunda: tampoco se me puede olvidar a un centro educativo que hay que informar al padre del derecho que tiene, digamos, a pedir un resarcimiento por eh, la digamos, la pena o el gasto que ha tenido, o lo que quiera, o se le han roto las gafas, o pedir una indemnización. Hay una declaración de accidentes que hay que mandarla, que tiene un tiempo, y que tiene que ser estudiada. Y que esto no es... porque lo ocultemos no va a ser, porque luego el padre se entera por el enterado, a los pocos días, que él podía haber pedido una indemnización porque a su hijo y tal... Eh, pues bueno, ha tenido una rotura jugando al fútbol, que luego además hay roturas de estas que desgraciadamente tienen consecuencias, ¿eh? y no ha habido declaración de accidente, pues puedes tener problemas y demás, el centro lo debe de hacer y luego después le pedirán o no le pedirán, si la denuncia prospera le pedirán un informe al director y un informe al inspector y luego al consejo de Estado por supuesto y tienes siete días para comunicar ¿no? lo que pasa es que yo me acuerdo de un centro que lo tuvo este problema nos enteramos ya cuando vino la denuncia al juzgado y no era una tontería sino que se había dejado un dedo el niño en la valla y había aparecido en la valla y luego otro que apareció otro que había tenido una lesión en un ojo porque le habían disparado con unas y era en una hora de clase de una clase que nos estaba dando y estaban en otro sitio y también nos llegó ya por la denuncia es decir, los directores no dieron ni parte del tema. Por supuesto, pues ahí ya las tienen las de perder totalmente. Y pues de una tontería, de que era una pedrada y tal, pues conllevó una pérdida bastante sensible de la visión del niño. Y como estaba dentro del periodo, pues sí. Esto es lo que hemos dicho. Siempre deben existir los informes médicos. Si no nos lo dan, pues efectivamente no lo sabemos pero si alguien dice que tiene algún problema, nos lo tiene que dar y hasta qué punto. Con todas las pautas de actuación. Aquí es un debate que ahora yo lo decía. Hay documentación en la que dice hasta dónde llega la obligación del profesorado. Lo más que llega es, se considera hasta que un niño tome las pastillas. ¿Mm? Tome una serie de pastillas. Todo lo que sea fuera de tomar pastillas, ¿eh? Eh, por ejemplo, si hay que poner una inyección eh, o hay que poner una sonda, cualquier cosa, y esto ya no es de accidente, sino de, en la, en la vida diaria, nos pueden llegar a decir que, bueno, pues estar vigilando a que se tome la pastilla. O en el caso de un problema, vigilar a que se tome tal pastilla, en un caso tal, hay que tomar la pastilla. Si en el caso determinado del problema de la energía, sabéis que hay alumnos... Problemas de alergia que son muy graves. Y que, eh, como dice una persona, un especialista médico, me dijo: es que no le da tiempo a llegar a la ambulancia. Cuando llegue la ambulancia, normalmente ya mm, puede ser tarde. Entonces, bien, en ese caso, si lo, lo debe de tener pautado y nos tienen que decir cómo administrarle el producto que sea. Pero solamente en estos casos en los que sea vital y que quede totalmente escrito, pero meternos a la mínima cosa a inyectar algo si no es de gravedad, evidentemente cualquier alergia puede en un principio ser más o menos banal, pero luego puede mmm, avanzar mucho más, entonces efectivamente hay que derivarnos a salida. vuelvo a decir, no somos médicos. Y eh, inyecciones, pues es muy usual el otro día mandaron una guía a los colegios, y yo la verdad es que estaba hecha por un grupo de médicos, entonces efectivamente, no, no por docentes y claro, efectivamente, de tal, de tal cosa, pues administrarle adrenalina y administrarle dos pastillas o administrarle el, el bentolín. Bien, está hecha por médicos para docentes, pero para mí es demasiado fuerte. Me parece que no tenemos eso. Si queréis os la enseño y vamos me la pasó Santiago el otro día uh -huh. que la había llegado ahí en arcomiendas y me quedé un poco helado al leerla porque, bien, bien, habla de los problemas pero habla desde el punto de vista médico y no tenemos base es decir, que ahí sí que si hacemos algo bueno, no lo tienen que dejar en de foto ahí yo sí que discrepo en ese aspecto lo más es esto pero inyecciones, sondas con un tratamiento ¿sabes? del niño o cuando le saquemos y sea un apné si tiene que venir, tiene que venir una tese, o digo, tiene que venir un, un due, o la lo mismo, o mm, el centro de salud. Y se acabó, el centro de salud, nosotros no somos, y demás. O se escorta, o claro, dice, es que quiero, pues al punto la inspección nos llegan casos de estos, de diabéticos más o menos graves, o alérgicos y tal, y que el centro pide tener un enfermero allí. Claro, respuesta, no pues, Pueda, vaya, pero ya sabes cómo llueve, cómo está ahora el tiempo, cómo para dar. Entonces, lo que normalmente se dice en el centro, pues que vaya, si tiene que hacer esto, pues en relación con el centro de, de salud. O, si no, efectivamente, hay en determinados centros donde sí que existe una TSE, porque hay otros niños de otro tipo, escolaricen así a su hijo. No, no es que yo los quiero escolarizar con estas condiciones en el que está debajo de mi casa ahí ya se rompe la baraja ¿me entiendes? y salvo que luego la administración por cosas de maravillas se lo dé en principio no se lo debería bueno, en lo de las alergias pues yo no me meto en los temas digamos médicos pero efectivamente en las alergias no es una cosa hombre, siempre ha habido una primera vez y bueno, esa primera vez pues bueno pero normalmente ya cuando nos llegan a los centros ya vienen con el historial de alergia pero alergia ya sabéis que en los comedores hay unas cosas que es alergia y otra cosa que al niño no le gusta es decir, y el que no le gusta y el que le sienta mal yo eso de cuando sabéis que se daba el punto por la cuestión médica y demás de tenerlo cerca porque el comedor y demás, pues, eh, prosperaron una serie, con todo el respeto de todos los médicos, prosperaron de una serie de, de que al niño le sentaba mal la comida, y claro, eran gustos de la comida que muchas veces venían de simplemente, de, a, cuando hablas con los padres te das cuenta por dónde van los tiros, ¿no? Y demás, ya creo que todos tenemos un poquito de tablas como para verlo y captarlo, pero tampoco vamos a debatirlo. No, no, no. ...firmado por un médico, si un médico me firma... ...que no puede comer esto y no puede comer esto, tampoco... Eh, ...también hay otra gente, partidario, decir... ...aunque lo diga el médico, yo este niño es que simplemente... es que ...lo que pasa es que no le gusta, yo... ...me parece muy insensato que si hay un papel firmado por un profesional... ...yo me meta con ese papel y diga que no... ...porque te estás cogiendo una responsabilidad que no te corresponde... ...bajo ningún punto de vista, les corresponde a él... ...dentro de su profesionalidad, también nos corresponde a nosotros... ...unas que a veces los médicos dicen... ...hacen esto y esto... ...no, no, usted... Es decir, ...hay que escolarizar al niño cuando un médico manda un papel... ...de que hay que escolarizar al niño en este sitio... ...bueno, usted me dice que este niño tiene estas necesidades... ...ahora la escolarización... ...lo tendrá que distribuir la administración... ...porque si tuviéramos medios para todos... ...bueno... ...ya creo que os lo habrán comentado... ...los primeros síntomas pueden ser... ...pero luego puede eso acabar en su el carrera cláctico... ...y puede ser muy grave, es decir... Son importantes. Y las alergias alimentarias, lo que pasa es que se suelen estar detectadas y los niños ya tienen un historial. Pero las alergias estas al pelo de los animales y demás, o determinados productos aquí que estáis en las granjas, pueden ocurrir. Pero vuelvo a decir, documentadas. Si no viene documentado y no viene, pues oye, tranquilidad absoluta, nadie te ha informado. Si tenéis que hacer algún papel, que los padres os firmen un papel diciendo que no conocen ningún problema para ir y que asumen todos los eh, problemas que puedan saber, salir. Pero claro, si salen un momento y salen de lo que es el puro asfalto y ya se encuentran con una hierba y la culpa ha sido porque aquí han tocado o se han puesto en contacto pues cuando van a las granjas secuela, y se tocan un animal y luego son alérgicos a los pelos de tal animal, pues bueno, pueden ser o, o a los sácaros, ¿no? pueda existir, pues bueno el problema es que me lo tienen que documentar y efectivamente a lo mejor la primera vez no es muy grave luego las siguientes efectivamente en son el... las granjas sí, sí, pueden sí, ocurrir pero vuelvo a decir que, que documentaciones esas sea. documentaciones que tengan bueno, eh, lo de la responsabilidad patrimonial ¿quién paga? Eh, les vuelvo a decir que es solo para los centros, digamos que no estén amparados por el seguro si estamos hasta los 14 años, no tenemos un problema. A partir de los 14 años, donde podemos tener los problemas...